Hola de nuevo YouTube, ¿cómo anda todo? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bueno, como sugerencia de mis panas Giovanni Ramiro, pues voy a estar hablando de algunas historias de la primaria. Como disclaimer, les voy diciendo que no recuerdo tanto como querría. De todos modos, comencemos video En la primaria estuve durante que estuve más bien. En segundo de primaria. Durante pocos exámenes. Pues. ¿Qué me creerán? Hice una enorme estupidez Es que en el examen, no sé por qué o para qué Es que se me ocurrió decir Una de las respuestas en voz alta O eso es lo que recuerdo Obviamente todo el salón escuchó Y me terminaron quitando un punto del examen O eso recuerdo Y no sé si esto es correcto Pero Aquí va otra tengo unos juguetes muy especiales. Bueno, para mí y para varios amigos de la primaria que probablemente nadie de mi audiencia conoce. Y si te suena el nombre, Beyblade, genial por fin. Ahora sí. Durante el tiempo de cuarto a sexto de primaria, un grupo de amigos que tengo el bueno, nos poníamos a jugar a los Beyblade en el descanso y Dato curioso, mi nombre de canal, Wyberon no Wyberon, se deriva de estos juguetes. Verán, el problema vino cuando, cuando la escuela tuvo que llegar al punto de prohibirlos, porque según eran peligrosos o porque no dejábamos comer a los demás, lo cual en parte sí puede llegar a ser cierto porque ocupábamos las mesas, pero bueno... Los terminaron prohibiendo... Los terminaron prohibiendo y al poco tiempo después... Comen comenzaron un negocio de juguetes allí en la primaria. ¿Y ¿Cuál fue su solución para sustituir a los Beyblade? Vender... Unas... Benditas... Navajas. Esas cosas ya eran armas directamente. O sea, aunque los, Beyblade, los O sea, que los Beyblade sí llegaran a tener unos picos un poco pronunciados. Esas cosas directamente... Pues tenías que tener mucho cuidado para arrojarlas, porque si no... Pues... Eh... ¡Adiós, mano! Bueno... A ver cuando volvemos a jugar... Ustedes... ¿Ustedes? ¿No Bueno... A ver cuando nos reunimos... Esta la recuerdo a la perfección... Es que en sexto grado... Creemos... Se había hecho una pelea que no sé cómo estuvo, pero los niños, siendo niños, hicieron una bola enorme alrededor de esa pelea, al punto que era prácticamente imposible salirse una vez dentro, y el punto al que las maestras, y creo yo, la directora, tuvieron que meterse al asunto para disolver esa bola. Pero es que en serio, imagínense esto, están tranquilamente pasando por los pasillos de su primaria, eh, listos para regresar a clases ya que se comieron su lonche y una vez llegaron a las escaleras imag miren imaginen esto una gran reunión de, de niños ahí que no entiendes por qué está ahí porque son demasiados algo así fue bueno te quiero mandar un mejor al final del vídeo otra Hubo una ocasión en el 2017 que había una fiesta de disfraces, creo que por el Día del Niño, si mal no recuerdo. Y este es este un reto. Adivinen qué películas se estrenó en ese, en ese año que creo yo fuera más taquillera de ese entonces. Les doy una pista. La productora comienza con M y termina en Arabelle, Exacto. Infinity War. Así que era de esperarse que muchos que muchos de los alumnos fueran disfrazados de sus superhéroes favoritos. Y yo... Ah, soy diferente a los demás y me fui de mi villano favorito del entonces. Thanos. Y bueno, tal vez me reservo ese tema para el otro video, pero... ¿Quién sabe? Y la última. Quiero mencionar a un a ese grupo de amigos que tenemos que, que había recordado mientras hacía este video el Webern Team Este grupo estaba conformado estaba conformado por tres amigos aparte de mí y bueno les digo algo ya desde ese entonces 2019 teníamos la iniciativa de abrir un canal de youtube Wybern Media y de ahí se deriva mi nombre de Roblox y y además también me han propuesto a ver cuando hacemos algo juntos. A ver cuando lo hacemos. Los 4, Los cinco. Los siete. Cuando seamos. Y ahora sí para finalizar. Quiero mandarle un gran saludo a Ángel Waldo08 y a Ramiro Ramírez en Instagram por la idea del video. aquí a propio 320 a Eli Frisk, a Neptune Helen y a mi amiga Leslie. Disculpen. Como llamas, por haber formado parte de este grupo de amigos. Y ahora que ya, ahora que ya digo esto, nos vemos. Adiós.